y otras cosas está ya con nosotros Tony García deportes con Tony bueno, bueno, buenos días, Tony. buenos días buenos amado, días amado Fulvio Carolina Sócrates buen día él sigue con la misma vaina Telenor él sigue con la misma vaina. Telenor colocó, por ahí. yo creo que para poder casar lo de Carolina es segundo no, sí, yo no él se le olvidó que sí. ayer que dijo que iba a empezar ah, por ahí No, pero, ah, ajá, empecé, pero contigo ayer, empecé contigo ayer Hoy quiere Conmigo. más El programa está evidenciado, Conmigo. búscalo en YouTube Búscalo, mira, búscalo, búscalo. Mira. No, no, búscalo tú ahorita cuando sale Telenor colocó una tarima ahí en el frente Y un televisor para ver el juego Porque todo el mundo esperaba Y bueno ¿Y a qué creyeron eso? Yo decía. ¿Cómo va para Santiago? Yo dije, van a hacer un viaje de balde. No, le tiran piedra. ¿Por qué? <risa> Porque no había ninguna posibilidad de ganar. ¿Cómo no, va a ser? A los, o sea, los, los macorizanos le tiraron piedras. ¿Le tiran no había piedra posibilidad de ganar Santiago. No, no, es le tiran piedra en Santiago, los macorizanos. Es Eso es verdad. Ese tonito. juego de que de, de, de último juego para tu perderlo en tu casa cuando tú agarras un equipo y lo motivas y lo. Chacho, tú no viste cómo fue que ese equipo salió. 40 a 12. Hubo un momento que le estaban ganando por más de 30 puntos. Sí, sí, o sea, sí. sea, una sí. motivación extraordinaria. Eh, tú jugando en tu casa, defendiendo tu cancha, diciendo, mira, aquí estamos nosotros. Una motivación extra con un manillete de tepe, con, con tu público, tu gente apoyada. Mira, tú lo viste, salieron muy diferentes. Yo espero que también así defendamos la casa mañana. Exacto, nosotros. eso es lo que se espera. Que esa actitud se coja mañana para los de aquí. Bueno, señores, un jabón para el Sancocho ayer de la celebración de los indios, pero. <risa> El equipo de Metro, usted no puede esperar más nada de ahí. Un Exacto. equipo que demostró ayer su superioridad, su, su eh, efectividad lanzando desde el perímetro, una defensa muy cerrada, como Sócrates apuntó en resumen, prácticamente. La clave, yo creo la defensa. Claro, eh, solamente limitaron a 18 puntos en la primera mitad del equipo de los pues indios. Sabe, pues, adiós, una, eh, un, una primera mitad que terminó 50-18. Usted saca cálculo ahí. Y eso le va a dar una diferencia abismal eh, Luego el conjunto se re, trató de reponer en la segunda mitad Pero ya era demasiado tarde El equipo de Metro lo sacó de la cancha temprano Ahí fue un momento quizás que hubo tres canastos corridos Pero eso no era algo determinante En este encuentro ayer Brandon Francis y Jordan Hamilton 23 puntos cada uno por el equipo de Metro de Santiago De esos 23 puntos de Brandon Francis 15 de ellos fueron en el primer cuarto. Sí. Para que ustedes vean cómo empezó la fiesta sí. para el equipo de los Metros de Santiago. ¿Cómo terminó la, el, el juego en puntos para cada El encuentro terminó con marcador de 103.79. <tose> 103.79 ganó el equipo <tose> de Metros. Eh, Ray Sean Terry terminó con 19, 8 rebotes. Y por los indios, <tose> Edward Santana, 19 puntos, 12 rebotes. Paris Bass, 17 puntos. Greg Foster, 12. Y. José Rodríguez, 10 puntos. La serie... Mira, hablando, como yo a veces te relajo con la cosa, el sí. añejo del equipo es el que está rindiendo más, Eduardo Santana. Está dando una final muy buena. Increíble. Está dando una final Ahí muy sí. buena. Ahí sí. Eduardo Santana, sí. Eh, el equipo de, de los indios mañana recibe al conjunto de metros en el último y decisivo partido. Eh, la primera serie final que ganamos con el equipo de Titanes, fue en un juego decisivo, pero en la casa del contrario. Ahora el equipo tiene la oportunidad de defender su cancha, de, de, de jugar este partido aquí en San Francisco, por lo que el fanático debe volcarse allá y dar todo el apoyo al conjunto de los indios a partir de las 8 de la noche el día de mañana. Eh, transmisión que será transmitido en vivo por Telenor Canal 56 y por Circuito Arcoiris Televisión lo que pasó en para todos en la Serie Mundial señores, Washington coloca la Serie 2-0 a su favor y se van a su casa ganándole al contrario los dos compromisos en el Minion May Park, van entonces al, al Estadio de Washington ya a partir de mañana continúa la Serie Mundial de Grandes Ligas señores ya algo que pasó como decía Sócrates en Santiago ayer luego del partido apedrearon los Anda vehículos ya. donde iban los fanáticos. Un comportamiento que no lo justificamos para nada. Eh, de hecho, la guagua donde viajaban los cronistas deportivos, que la había cedido la Unión Deportiva de la provincia de Duarte para cubrir este evento, fue también eh, violentada. Fue violentada. Es algo que. Daños materiales. Daños materiales, sí, sí. Eh, hubo daños materiales por doquier. Ahí vemos un momento donde eh, la gente, pues, sale, sale corriendo al momento que se desplazaba a su autobús. Pero si ganaron, y no pudo porque estaban eh, no Aquí entiendo, hubo, aquí no, hubo no, no provocaciones cuando pierden. Sí. Ganaron, ganaron, ganaron bien sí, ganados o sea, Sí, pero aquí, en el juego del domingo, aquí hubo provocaciones, me cuentan. Provocaron a esa fanaticada usted ahora en calidad de visitante en la segunda metrópoli del país eh, pues la gente sabía que no le iban a tirar flores entonces había que tomar una medida a lo mejor de que esos vehículos estuviesen en otro lado no cerca de la arena del Cibao sino en un lugar ya digamos estratégico para que lo recojan, pero ¿qué pasa? la multitud obviamente de San Francisco todo el mundo la iba a ver bueno, era, algo, calladitos. era algo eh, que lo iba que iba a estar expensa del contrario pero bien, el llamado bueno, es a que mañana pues el, el, hay que tener mucha precaución el en San Francisco sí. de San Francisco de Navidad, que es más hay, activo en esas líneas ya lo sabes eh, yo espero que no sea así que comportemos, que, que nos comportemos saludos a todos saludos Francis, buenos días que esperamos, Francis. lo que esperamos es que mañana lo que pase en la cancha se quede en la cancha Claro. se ha tomado medidas muy buenas en la serie final donde se han controlado eh, que el fanático no manipule objetos, que no manipule eh, refrescos en vasos plásticos ni lata de cerveza, eh, se Pero le no echan un vaso. Piedra. Pero <risa> obviamente lo que pase luego fuera de ahí, hay que tener toda la precaución del mundo. Eh, pues yo le voy yo a pedir a mi pueblo yo también, que hagamos lo contrario, sí. que demostremos que somos hospitalarios, que somos gente educada, que no hay razón para hacerlo y derrotemos mañana a los metros. Esa es en la cancha que se gana el juego. No, no Esa es la cancha. ¿Tú no piensas, Tony? Yo me acuerdo. Eh, <risa> en la que <risa> nos no, no <quedamos risa> <que el risa> un motivo para pedir un cambio de sede para juego final, como ocurrió la vez con la Vega. ¿Tú te recuerdas cuando jugamos una final eh, con la Vega y tuvimos que jugar en Santiago? Wow, pero eh, no hubo condiciones para poder jugar en el... Ese en fue un juego para, Sete, no lo para clasificar sí, a la un final, juego, sí, un, juego un juego de playoff. Uh -huh. Sí, sí, pero creo que en esta ocasión ya el Mario Ortega va a ser el escenario. No hay, no hay posibilidad porque donde quiera que se vayan, van a ir las dos fanaticadas. Pero no, es lo mismo. no, pero no. El viernes... No lo mismo el viernes, pasar por pues sí, <risas> ¿Tú ¿Tú ¿Tú ¿Tú Bueno, el sí. bueno sí. señores, eso, ese es el resultado de las informaciones deportivas. Gracias a Tony por acompañarnos como cada día en este su programa De mañana